Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo bien, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de YouTube. Hoy les enseñaré a cómo instalar el Cleo 3 para su GTA San Andreas. Sin más que decir, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al link que les dejaré en la descripción del vídeo Una vez descargado, les dejará el archivo RAR. Denle clic derecho extraer aquí. Una vez extraído el archivo, les dejará la carpeta. Denle doble clic. Tres doritos después. Denle next, denle next, next, y instalar, yo no lo hago, porque ya lo tengo, ¿Qué? ¿Qué the fuck? y listo ya está instalado el Cleo 3. Bueno amigos de Youtube, espero que les haya gustado dale like, comenta, y suscríbete al canal para no perderte de mis próximos videos. Adiós y nos vemos en el próximo video.